La vida es un río caudaloso. Puedes esforzarte y nadar contra la corriente. Pero tarde o temprano te cansarás. Tarde o temprano Dios, la fuerza creadora y lógica, te lleva hacia tu misión. No venimos a este mundo a ser feliz. Venimos a experimentar, a sufrir y a gozar. A algunos aprendemos y a otros nos cuesta más trabajo. Si no aprendemos... Dios fuerza creadora enviará a su empleado el cornú, quien vendrá a ponerte la prueba, esa que se te repite una y otra vez. Solo se cura con resignación, con aceptación. Lo importante no es lo que vivas, sino la forma en que lo vivas. El éxito y el fracaso son la cara de la misma moneda. Conseguir una misión es tan desgastante como luchar y no conseguir nada. Lo más disfrutable en la vida son las pequeñas cosas, una taza de café en la mañana, el agua pegándote en la cara cuando te duchas, la sonrisa de un niño, una noche de amor, observar la naturaleza y el silencio. El silencio es parte de la música, el silencio es concentración y es preparación para lo que viene. La vida debe vivirse con humildad, nadie es realmente especial. Nuestro pensamiento no es único. El inventor consigue lograr crear algo para la humanidad. Pero ese invento no es su idea exclusiva. Muchas mentes intentaron crear ese mismo invento. En esto influye el destino. La vida es una gran vía. Solo hay un camino. Debemos sortear los obstáculos y vivir lo que se nos atraviesa en el camino. No hay forma de esquivar lo que se nos presenta. Todos vamos a sufrir, gozar, enfermar y morir en algún momento. ¿Con cuánta fe vas a vivir la situación que te toca?